Buenas tardes a, a los lectores que, a pesar de que hoy inician vacaciones los niños, se han conectado. Muchas gracias. Eso es importante, que le den prioridad a la lectura. El tema, los temas de hoy son variados. Ustedes pueden hablar de una novela que han leído. El que está escribiendo puede hablar de su producción eh, como es el caso de Marisabel Salas, Los Niños, la última novela que leyeron, Las Actividades Colaterales a la Lectura, cómo la lectura ha mejorado su índice académico, cómo ha mejorado sus calificaciones. Entonces, ustedes levantan la mano y yo les doy, yo les doy la oportunidad de que se expresen. Yo también quiero anunciarle a todos que ya salió mi nueva novela, la Burbuja Invisible, está de venta en distribuidora Lewy, ellos van a comenzar a distribuirla y los que están en el extranjero que se conectan a través de las plataformas múltiples, quiero decirles que está también en Amazon, en formato papel y digital, porque aquí tenemos una señora de México que se conecta, otra de de Estados Unidos, que es maestra preescolar. En las plataformas múltiples que tenemos se conectan muchas personas. Incluso personas de Panamá que están acostadas descansando y no quieren en el Zoom, sino que a través de las plataformas lo ven. Aquí veo que Melina Melina se, se conectó. Melina también es escritora. Yo acabo de hacer una una breve reseña del libro de ella pueden hablar de su libro, pueden hablar de su experiencia, como ha... este es un espacio abierto. Casi siempre los niños quieren hablar de primero. Vamos a darle oportunidad, un estudiante, un niño, una persona, así se van alternando. Vamos a ver, pueden hablar de un personaje, de una novela, de lo que quieran, porque es un tema libre, pero sobre lectura. Adelante. Llorel, ¿puedes hablar? Yo eh, me gustaría decirle que eh, en una aplicación llamada WhatsApp eh, pronto saldrá mi libro. Ajá. Se llama La Tabla del Amor. Es de, es de ficción, de cierta manera. Y son... De, es de una relación que, que atraviesa diferentes problemas. Ya, Joel, ¿qué edad tienes tú? Yo tengo 11 años. ¿Cuánto? 11 años. 11 años. ¿Escribiste directamente o alguien te revisó el texto? No, yo lo escribí directamente. Bueno, yo te recomiendo que cuando sea así lo escribas en la computadora y le digas a tu maestra que te quiere mucho, que te revise el texto. Para escribir hay que leer y leer, leer muchísimo. Y otra cosa, no descuides tus clases por estar escribiendo. Eso solamente lo haces en los momentos libres. Ahora, después, cuando intervienes de nuevo, yo quiero que me hables sobre una lectura. Vamos a ver de, la, de las nenas bellas que están aquí. Va, va, ¿Marisabel o Melina? Sí, yo puedo hablar. Uh -huh. A ver, mi, uh, mi familia es de Guarare arriba, uh -huh. un pueblo en Los Santos. Y mi historia se llama El Pueblo de Guasará. Una historia infantil. Esta historia habla de cómo un pueblo que tiene ganadería... Tiene flores, tiene, tiene bueno, tiene el área florestal, tiene... tiene... Eh, unas personas quieren eh, acabar con eso y convertirlo en, más que nada, contaminación. Y, y, bueno, yo lo que hago es que trato de, con un poco de ficción, convertir este cuento en algo... Uh, un tanto real, que es en base a la minería, eh, pero el pueblo de Guararé ahorita, eh, Guararé arriba, está luchando contra una porqueriza que quieren eh, los gobernantes eh, poner eh, en este lugar y, y afectaría mucho la contaminación, ¿no? Entonces, es como algo para incentivar a los jóvenes, a los niños, porque al final es un, li es un libro infantil, pero los pueden leer eh, jóvenes de todas las edades y adultos para poder incentivar a las personas a entender qué pasa si no, ya no tenemos árboles, qué pasa si contaminamos nuestros ríos en un futuro. entonces Isabel, cuando dices gobernante, te refieres a las autoridades locales, ¿verdad? Correcto. Sí, eso hay que hacer esa salvedad para que... No, sé, no se piense que es alguien del, del ejecutivo, sino autoridades locales. Y tiene Correct. que para que eso no se dé. Entonces, ah. vamos a ver ahora, vamos a ver si el otro niño participa. Mi nombre es Daniel Caraballo Rodríguez y estoy vivo acá en la Mata de Santiago. Y yo leí un cuento llamado Dice Elliot e Isabela, La aventura del río. Ah, sí, yo, la profesora, la maestra me dijo, ese es de un escritor alemán. cómo es. Ajá. Es sobre una rata llamada Disque Elliot, es una rata de ciudad. Vivía con su familia en Nueva York. Pero, esto. El papá iba a hacer chocolate caliente, pero por accidente no tenían más chocolate. Y entonces Elio fue a buscarlo. Pero entonces salió una pandilla llamada con su jefe, Salchi, Salchichón, una rata que le gustaba tanto las salchichas que, que se llamaba así. Entonces Elio se tiró a una cartarilla donde estaba una amiga rata de esas de alcantarilla que le gustaban las poemas de primavera que Elliot escribía. Y se quedó dormido en un cartón de pompones de azúcar color rojo. Pero llegó una tormenta y entonces se llevó la caja por ahí en las acantarillas. Y Elliot despertó el no, no, no, no. un lado feliz. Entonces aparece en el mar, así en el mar. Entonces ellos se pregunta cómo llegará a la casa y entonces llega una isla desconocida. ¿Pero tú, cuál conclusión sacaste de la lectura? Esa lectura se trata de, de esto no, de la no misma. No, ¿qué aprendiste tú con la lectura? Uno cuando va a comentar un libro dice qué reflexión hizo uno con la lectura, no lo cuenta todo. Porque la persona entonces tiene que leerlo para saber. ¿Qué, ¿Qué aprendiste tú de ese ¿Qué algo que, de, que me ¿Qué aprendiste, mi amor? De la lectura de, la lectura de él. ¿Qué, de la... ¿Qué aprendiste, mi que... amor? ¿Te divertiste que... nada más? Que no hay que hacerle caso a las malas influencias. Ah, mira, aquí te ayudó tu mami. Ah. Qué bueno que lean en familia. Mi amigo, Esto... es tuyo? Esto, mi, mi mamá me dijo que esto no hay que esto. hacerle caso a las malas influencias. Claro, y es, ¿Viste? ¿viste? Ah, por eso que cuando les hablo, y ayudar a las personas que más no necesitan. Qué bueno. Apoyar a personas que realmente lo necesiten y decirles que más adelante podemos luchar y salir adelante a pesar de las adversidades. Bueno, yo quiero felicitar a tu mamá. Primero, porque ayuda a su, a su niño. Y segundo, porque lee las lecturas de sus niños. Ahora vamos a darle oportunidad a Melina. Hola, mucho gusto. ¿Cómo están todos? Eh, mi nombre es Melina Zúñiga. Eh, pues les quiero hablar un poquito de un libro que publiqué hace poco llamado El misterio de los Ratchets que es una novela de fantasía, eh, realismo mágico, eh, enfocada en realidad para todas las edades. También, eh, además de la fantasía, tiene muchos mensajes de amistad, eh, resaltando los valores de amistad, hermandad, solidaridad, eh, respeto por la naturaleza, y pues eh, tiene también mucha aventura, mucho misterio, y... Eh, animales fantásticos y la verdad es que bueno realmente eh, pensaba enfocarlo más para adolescentes pero terminó siendo un libro enfocado para niños y también adolescentes y adultos y bueno les recomiendo la lectura lo pueden conseguir en amazon ahora mismo y más adelante también se va a poder conseguir en otras librerías pero por ahora está en amazon y bueno es un libro eh, fácil de leer eh, es muy es fluido, se puede leer muy fácil y, y pues para todas las personas interesadas se llama El misterio de los rachats y, lo y lo pueden conseguir en Amazon. Yo lo leí, yo lo leí y lo leí prácticamente de corrido. Recuerdo que tenía algo, un conversatorio, lo suspendí para el conversatorio, lo leí en dos lecturas. Es un, un libro, como dice Melina, que no solo es para niños y jóvenes, porque es literatura fantástica, sino que está narrado con una fluidez increíble. O sea, pareciera que este escritor hubiera escrito desde hace mucho tiempo, o en vidas pasadas, como digo yo. Entonces, es una lectura que te atrapa. Tú quieres saber qué va a pasar con los personajes. Y ese es el verdadero talento del escritor. Porque escribir, se aprende escribiendo. Pero cuando un escritor que inicia tienen la capacidad de atrapar al lector y que el lector no suelte el libro y que quiera ver qué es lo que pasa en cada página, ese es el talento. Yo lo felicito, yo también leía, leí el libro de Marisabel, lo que pasa es que no la reconocí porque cambió de look y no me avisó, también tiene talento, es una chica con una prosa muy fácil de leer, una prosa amena. Así que estamos rodeados de talentos. Adelante, vamos a ver quién entró aquí. Galaxy. Se puede, no tiene el nombre, pero se puede identificar. Díganos quién es. Adelante. Buenas tardes, profesora. Es la profesora Daquenel Torre, Veraguas. Ah, ya estuvimos hablando con su estudiante. Sí. Nos alegró mucho que la mamá leyó con él. Y entonces cuando yo le pregunté las conclusiones del libro que había leído, la mamá Lisa. Hola, mi amor. Cuando los niños involucran a los padres, a las madres, a leer, ya hemos ganado muchísimo porque toda la familia está leyendo. Exacto. Es que como ellos, eh, ese niño que participó, profesora es un alumno nuevo, viene de Cañaza, Esto, no tuvo la oportunidad de participar el año pasado conmigo cuando los niños leyeron un grito en el silencio, Esto eh, fue muy emocionante para mis niños, yo le manifesté a ellos que los sábados a, sábado a las 3 de la tarde usted el, se conectaba. El primer sábado, profesora, el primer sábado del mes. Yo me conocí. Ah, El sábado de cada mes. Sí, yo le estaba diciendo a los niños que yo, si querían en las vacaciones a descansar, y me dijeron que no, que ellos quieren seguir hablando conmigo aunque estén en vacaciones. Ajá. Porque es rico hablar con usted. Uno aprende más. Encantada, Ajá. profesora. Ya, igual. Pero fíjense, profesora, para que vea cómo lo de la plataforma múltiple va. Yo tuve un conversatorio con unos niños de la Escuela Nexa de Canadá, de Roberto por el Buen Camino, se conectaron como 600 personas. Pero el cuarto Grado me hizo un homenaje y hubo un acto cultural precioso, ¿sabe cuánto se conectaron? 5.300 en las diferentes, se fue, o sea, se fue pasando la voz. Y una niña cantó una tamborera, un niño declamó, hicieron una obra de teatro sobre niña bella. Y ha sido el evento de la semana. Entonces, ¿qué bueno. no hace que los niños quieran leer? Usted viera en la niña que hace de la niña bella. La mamá le ha hecho un vestido igual a la portada. Le puso peluca, fula. Mire, esto es una cosa precioso de ver, y entonces la que hace de la abuela le consiguieron una peluca con pura cana y entonces hablaba así como si fuera una adulta mayor, Miren, es una, los niños tienen mucho talento y entonces hacen este tipo de actos, hace que el niño se enamore de la lectura así mismo es así, es. así mismo es estoy muy, muy contenta con el interior, porque en todos los conversatorios que yo he dado a través de, de Zoom y de las plataformas múltiples, el interior lleva más del 70% con relación a Panamá. Yo soy de Chitre, así que para mí todo lo que es del interior me encanta, me alegra mucho. Ese, ese entusiasmo, ese compromiso, esa mística de los educadores yo tengo la vida de compromiso que es la vida de mi mamá maestra por 30 años que está recomendada desde cuarto grado cuando ustedes maestras vean esa novela van a sentir que yo no solo le hice un homenaje a mi madre que le hago un homenaje a ustedes porque ustedes construyen una sociedad decente lo que hay que procurar es que los niños permanezcan en las aulas y no abandonen Ah, exactamente, vamos a tener un mejor país. Eso es bien importante porque los niños se están entusiasmando mucho y están involucrando a sus padres. Que Eso es lo bueno. Que eso, pero mire, en Arraiján también, San José de Bernardino, que hoy cogieron vacaciones. Ellos ven el conversatorio con la mamá, el papá, incluso a veces las abuelitas que los están cuidando y las abuelitas y los las mamás hacen preguntas también sobre la novela eso es una sorpresa eso sí es verdad ellos interactúan con uno sí, y es, a ellos le gusta le gusta mire se establece un puente de comunicación y así como el niño le cuenta algo de la novela si le pasa algo también se lo va a contar acuérdense que usted que leyó con sus niños un grito desde el silencio a veces los niños que les hacen bullying los amenazan y están callados. Pero ya a través de la novela se van a atrever a decírselo al maestro y a decirle a sus padres que los están gustando. Todo eso hace que la familia se comunique. Así mismo es. Así que yo la felicito porque, mire, su niño fue el primero en entrar. Ajá. No, el segundo, porque ya estaba allí otro que es, creo que del... estado. ¿ah? Yo estoy muy contenta con los niños. Yo comencé hace ocho años a promover la lectura desde escuela primaria. Porque yo llegué a la universidad cuando los niños de secundaria en universidad pidieron mis novelas. Digo, y si lo hago desde primaria para que los niños... El niño que lee desde primaria no va a tener problema de comprensión lectora, profesora, porque va a ser para él fácil comprender todas las materias porque entiende lo que lee. Aparte, disculpe, también aparte de entender lo que lee, la gramática es buenísima en niños que desde pequeños eh, leen así sea cuentos infantiles o vaya perfeccionando su lectura, es, es muy importante en estos tiempos la gramática que triste se ha perdido un poco, pero siento que los niños que leen desde temprana edad tienen mejor ortografía, tienen mejor uso de la coma, es, es un poco de todo, ¿no? Pero, Marisabel, algo también importante, la capacidad de cuestionar, de reflexionar. Yo, yo he dado conversatorio en universidad y no preguntan, y yo le digo a la profesora, profesora, si no preguntan, saque la, la calificación ahí, que yo les voy a hacer preguntas a ellos y van a ser más difíciles, y entonces así preguntan. O sea,. No tienen ese, los niños siempre están desesperados por preguntar, por opinar y eso en los adultos se ha decaído también que el adulto enfrenta muchos problemas y sobre todo ahora con la pandemia y entonces el niño vive en su mundo feliz ¿no? así que hay que también evaluar eso, pero la lectura es en cierta forma como un refugio en estos momentos de adversidad y también nos puede dar ideas para que una vez que pase la pandemia, reconstruir un mejor país. Sí, y eh, eh, licenciada, eh, tiene razón porque para muchas personas se nos hace un refugio. Ahí sí. Dime, mi amor. A muchos se nos hace un refugio en la lectura, ya que no vemos eh, simplemente la realidad. Vemos eh, la realidad ficcionada. Y eso nos ayuda mucho porque no sentimos esa presión que hay en estos momentos en el mundo. Ah, este niño se expresa muy bien. Y sí, no, eso sí. es lo que estamos observando. Está ¿eh? pero wow. eso solamente lo hace un niño lector. Mira, felicitaciones. Eso es, lo, eso es lo que yo le digo a mi niño, profesora, que la lectura te ayuda a... A interactuar mejor, tener un mejor vocabulario, una mejor expresión, y entonces yo no me canso de leer con mis estudiantes, y bueno estamos en un programa como le dije anteriormente con, de una institución o un, ¿cómo se llama puede decirle esto? de Prisma, que están, en, eh, están como ustedes, con la lectura para los niños, implementando lo que es la lectura, porque esto se está perdiendo y es verdad, ya no hay niños lectores. No, oh, profesora, sí los, sí los hay, le voy a decir por qué. Sí los hay porque los niños están leyendo Niña Bella, Niña Bella tiene casi 70.000 ejemplares editados y Roberto más de 100.000. Los Ángeles del Olvido, que es sobre, eh, sobre trabajo infantil, también tiene cerca de 60.000. Lo que pasa es que el niño lector... Está calladito, leyendo, y por eso yo hago estos programas de divulgación, para que sepan que en Panamá sí se lee. Profesora, yo tengo editado, ahora mismo estoy llegando al medio millón de libros editados. Y entonces, oh. los jóvenes, los niños, entonces sí se está leyendo. Lo que pasa es que nos enfocamos hacia el niño ese que no lee, porque el niño que lee está ocupadito leyendo, pero cuando lo oímos hablar nos damos cuenta de una vez que es lector y cuando el lector mejora sus calificaciones y entonces los padres hacen un sacrificio para comprar el libro porque saben que eso es invertir, que el libro comprar un libro nunca es un gasto y lo puede leer sí. toda la familia entonces ahí está el, el detalle, pero los niños sí están leyendo incluso en pandemia a mí me escribió una niña que dice que ya tenía cuatro novelas mías y que ahora en pandemia las volvió a leer y que tuvo ...otra visión de la novela... ...porque cada vez que uno lee un libro... ...uno tiene otra visión del libro. Es cierto. Entonces tenemos que promover... ...la lectura y los niños... ...sí están leyendo. Tal vez los adultos no mucho... ...pero los niños y los jóvenes... ...sí están leyendo. Y eso es importante. Y miren que aquí tenemos a dos escritoras... ...nuevas, jóvenes... Y si no hubieran lectores, ellas mejor se iban a disfrutar de la vida, irse para las discotecas, para los restaurantes y se quedan solitas escribiendo. Quiere decir que ellas sí sienten que hay un mercado lector. Y eso es importante. Y cada día se hace más fácil adquirir un libro. Me gustaría también agregar... Que hace un, eh, mi ulti, el último libro que leí se llama Historias de un café de Katia Arjona. Ah, eh, sí, yo conozco a Katia, ¿cómo no? Yo leí, es, esto, este libro me gustó y lo, he, lo he, uh, eh, le he dicho a muchas personas que lo lean, porque es este libro que, ok, si a usted no le gusta leer, puede leerlo, que son diferentes historias. Entonces, un día te tomas un café y te lees las dos primeras páginas, que son dos historias diferentes. Después otro día y vas, eh, vas aprovechando lo que es leer y ahí se te va haciendo como algo, no como una obligación. Como un hábito. Como... Marisabel, que cuando lees un libro así que te llama la atención, hagas una breve reseña, le pongas la portada y lo pongas en tus redes sociales. Porque hay gente que no sabe qué leer. Correcto. Menos yo acabo de hacerlo con el libro de, de Melina y lo hice con el libro tuyo. Entonces la gente dice, ay no sé ni qué leer. Hay tanta oferta que no sé qué leer. Ay, mira que María Isabel comentó este libro. Voy a buscarlo y así ayudas al escritor a promover el libro. Y, y no solamente el tú hablar de tu propio libro como lo han hecho aquí. Y no solamente hablar de libros propios, solamente... Eh, dar el nombre del, eh, del escritor? El libro del escritor. ¿Qué era escritor? mis redes es que agrego una cita de este escritor que que me gusta este libro que me gusta agrego la cita y los y los, los de esa forma pues sí pero a veces la cita no motiva tanto como que tú correcto. des una opinión del libro correcto sí la cita saben lo que hacen con la cita la usan en la próxima conversación y no dicen el autor este libro este libro lo estoy empezando a leer profesora Ajá. La, no, la noche no dura para siempre sí ese lo hice yo hace como creo que tres o cuatro años es la historia de una periodista que está envuelta en una gran tragedia pero el final de impacto que tiene ese libro usted va a quedar wow y le digo las chicas en la feria de hace dos años me obligaron prácticamente a hacer la continuación y ya la estoy, ya estoy terminando, solo me falta revisarla. porque Voy a comprarme a Roberto, si a mí me emocionó Roberto, voy a ver la segunda parte que debe estar buenísima. 20 años después, y ¿sabe quién es el personaje principal de 20 años después? Mami, la mamá de Tuti, del delincuente. Ah, sí. Cómo esa mujer... Termina su secundaria, se gradúa de trabajadora social y se convierte en la mano derecha de María Cristina. Una Ajá. mujer con resiliencia, capaz de soportar las peores de las adversidades y seguir adelante y sacar a su familia y conducirla por el buen camino. Ella es el personaje estrella de la segunda parte. Ah, mire, no sabía. Ajá. Voy a comprármelo. Sí, ¿Y allá dónde consiguen ustedes los libros, profesor? Bueno, yo, yo compro en El Quijote. Ajá. Aquí hay un libro que, hay una librería que se llama El Quijote, El Quijote de la Mancha, dice así. Y Ahí están todos los libros, los libros que quieras de emprendimiento, de todo hay. Entonces pienso yo que ahí hay libros suyos, porque lo que Ajá, yo compro, 3. lo compro en la Juan 23. Juan 23 también, y tienen buenos precios. Ajá, yo compro en la Juan 23 y compro allá en El Quijote. Sí, eso es importante. Los regalos que yo me hago, profe, para diciembre, eh, de Navidad y del Día de la Madre, me los regalo yo. Me compro mis seis, siete libros todos los años. Voy y busco los libros que yo quiero comprarme, me los leo un poquito, me gustó, me llamó la atención, ese que agarro y empiezo a leerlo. Y estoy como la niña esa que dice que tenía libros y lo volvió a leer. Yo leo los libros tres y cuatro veces, bueno, tres y cuatro veces. Le digo una cosa, maestra, que yo le estoy recomendando a todas mis amigas que regalen libros. Cumple alguien, regálale un libro, te lo envuelven bien bonito y un libro nadie va a decir no me queda, me queda apretado, me queda grande, cambia. entonces y no gastas mucho porque en estos tiempos tenemos que tener austeridad en el gasto. Entonces qué mejor regalo que un libro bien envuelto y después te reúnes con la persona a comentar el libro. Para mí, el mejor regalo es un libro. Y sí. yo también hago eso. Yo me regalo libros. Yo regalo de yo para yo. <risa> mi tío me dice que dice: Ya va mi mamá. Ya va a leer. Ya va. Digo, Pero déjeme que esa es mi pasión, leer. Y entonces. Y si todo. ellos quieren tener éxito en la vida, tienen que ser lectores. Mire que en los conversatorios yo decía. A leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso porque depende, pero a veces yo decía la vida nada más, y ellos decían, lees, que dice la escritora que te muere si no lees, y te <risa> relajo con eso, ahora yo les cambié porque ellos todos son retos, y le digo, soy lectora, ¿y tú? Dicen, yo también, y digo, ah, bueno, me lo tienes que demostrar, les quiero contar una anécdota. Ajá. Cuando yo tenía siete años, estaba andando en la televisión Heidi, la cómica Heidi. Ajá. Yo le dije a mi papá que eso iba muy lento, que yo quería saber qué pasaba con Heidi. Acercaba mi cumpleaños número 8 y mi papá me regaló el libro de Heidi y me dijo, yo... 8 años, mi papá me regaló el libro de Heidi y me dijo, ahora vas a poder leerte el final y no vas a tener que esperar que la cómica se acabe. Porque era una serie, así que iba a demorarse en saber el final. Y me regaló el libro, que fue el primer libro que yo leí completo, que era una novela, llamada Heidi. Y pude ver el final antes de que los demás y ellos sabía lo que iba a pasar. Y bueno, desde ahí, comencé a leer sin parar. Desde niña y a escribir y leer. Los mejores regalos son los libros. Eso tienes razón. Y mira, la historia de todos los escritores es que han comenzado a leer desde niños. Yo también desde niña. Yo leía los libros que leía mi papá y mi mamá decía, ¡Ay, Dios mío! Está leyendo Los Miserables. Mi papá decía, si lo entiende, que lo lea. libro muy fuerte. Entonces, la historia de los escritores es que comenzaron a leer desde niño. Sí. Vamos a ver aquí... ¿Quién más quiere dar su opinión sobre la lectura, sobre un personaje que le haya llamado la atención? Eh, yo, eh, me gustaría decirle, el primer libro que leí, eh, se llama El niño en la montaña, si no me equivoco, y se trata de un niño que eh, el papá era drogadito, era alcohólico, y eh, la mamá falleció junto al papá en un accidente, y se tuvo que ir a vivir a... Berlín, eh, sí, creo que era Berlín, eh, en Alemania, eh, junto a la tía que vivía con el Führer, como le dicen, como le decían, Ajá. y de eso se trata el libro, y es un libro muy bonito, me gustó demasiado, y ese fue el primer libro que leí, a los ocho, siete, ocho años. Pero leer un libro de Hitler a los ocho años está duro. Ay, Dios mío, qué bueno todo. Quería decir algo, amor? ¿Puedes comentar? Esto, sí, esto, esto, esto, algo me llamó la atención de un, de un, de la, de que, que dijo Melina. Esa historia de Heidi, sí bonita, porque no conoció a sus padres, pero entonces vivió con su abuelo. Yo creo que eso se trata de como de la amistad de de cómo, de la mitad de la familia, de cómo te quieres tanto. Sí, el amor, el amor de los padres, si no tenía padre... El pero, ab... eh, pero el abuelo, el abuelo estaba ahí vivo, entonces la tía la llevó allá. Y entonces se quedó, y hay una segunda parte en la tele, que en un canal infantil la están dando. Hay varias partes. Y también se puede buscar en tu llamada que hey Qué bueno, qué bueno. Pero acuérdense que más importante que nada es la lectura. Es la lectura. En la lectura. Ajá. pueden ver la serie en la televisión o en YouTube. Pero primero la lectura, porque la lectura les va desarrollando el pensamiento crítico. ¿Entiendes? Bueno, ya, yo le tengo una preguntita. Sí. Y es sobre Roberto por el buen Camino. dígame mi amor. ¿Por qué? ¿Por qué se murió Roberto? ¿Por bueno, ahorita te voy a explicar. Yo no tenía eso programado en la novela. Sin embargo, yo pongo murió, mataron a Tuti. Yo decía, Ay, no puede ser, no se puede morir el personaje principal. Después comprendí por qué. Yo prefiero que muera el personaje en la novela y el chico en riesgo social el chico del barrio no se meta en una pandilla porque se juega la vida si no lo mata la policía o una persona para defenderse lo va a matar la propia pandilla entonces que se diera cuenta que la vida del crimen no lo conduce a nada bueno el mensaje es el crimen el delito no paga. y mira que cuando tú está muriendo le dice a Juan Carlos no abandones a los pelados. Es esa muerte que piensa en los demás. No abandones a los pelados. Sigue con la fundación. Y Tuti vive para siempre su ejemplo en la fundación Roberto por el Buen Camino. ¿Te das cuenta, Llorel? Sí, sí, pero de verdad me dolió. Mira, tiene otra función. Hay personas que desprecian a estos muchachos que desviaron el camino. Y sin embargo, cuando leen la novela de Roberto, les duele que muera Tutti. Para que tengan esa misericordia, una vez que estos chicos han pagado su delito, darle la mano para que se rehabiliten, ayudarlos a que se rehabiliten. Ese es crear conciencia. Pero... Melina, yo quiero que tú me hables del personaje que tú consideras significativo en tu novela. El personaje que si tú tienes que coger un solo personaje, tú escogerías a ese personaje. Bueno, a mí me encanta el personaje de Ana. Ana Campbell es un personaje que me encanta, que es la prima del personaje principal. Esa niña tiene una forma de ser muy, es muy lectora. En el libro ella es una niña que, que lee mucho y gracias a que lee mucho y conoce mucho sobre, sobre las cosas que pueden pasar, también tiene mucha malicia y pues eh, ella va como entrando en, en el libro, en el personaje eh, de ella, o sea, ese personaje, perdón, en el libro es súper importante porque ella descubre Muchas cosas por su cuenta Y ayuda a la prima A descubrir ciertos, ciertos misterios Y también es como que la que es Recatada, la que frena a la prima y le dice Por ahí no vas, por aquí sí vas Como la consejera Pero Entonces, mira, es importante en eso Es muy difícil Encontrar un escritor Que escribe su primera novela Que tenga la capacidad Siempre se centran en el personaje Principal y olvidan A los demás personajes entonces, cuando un escritor logra que otro de los personajes sea tan importante como el principal, eso demuestra destreza. Y yo lo observé. Por eso te hice esa pregunta. Esa pregunta no era gratuita. Está fundamentada en eso. Y eso no es fácil hacerlo, porque la persona trata de en el personaje principal uno o el otro. Uno, y de repente, en ocasiones hay un personaje secundario que se toma la historia Sí. Eh, perdón es ca Carolina, ¿cuál es el nombre de su libro? se llama El misterio de los rachats es una trilogía este es el primero de los, de los tres libros ya estoy escribiendo el segundo y justamente también con los personajes, porque sí, para mí los personajes del, del libro son súper importantes todos. O sea, el personaje principal, que es Elaine LeBruce, tiene mucho soporte y mucho apoyo de parte de todos los demás personajes en okay. el libro. Sobre todo porque yo quería hacerle mucho énfasis a la amistad, lo importante que es la amistad, lo fuerte que es ese sentimiento de, de, de, de amistad que es tan, tan grande y tan fuerte, que un amigo es como una familia también. Así es. Los amigos son la familia que uno escoge. Uno nace con una familia, no la escoge uno. Pero los amigos es la familia que tú sí escoges. Vamos a ver aquí, adelante, el niño que levantó la mano. Soy yo esto, maestra. Ajá. Esto lo que, lo que Melina estaba hablando era, ver, ¿verdad? Además de la historia de esa, la que le acabo de contar, la de Heidi. Así es. El personaje principal que yo creo que, que cogería para un cuento sería ella, la de Heidi. La podríamos... Porque Heidi, no sé, esto, el personaje no se titula por el nombre, sino por el autor que lo creó. Además, Heidi es una niña, aprende por sí sola y entonces así descubre varias cosas de cómo vivir en los Alpes. Así Yo es. El, así es. El, ajá. no, se adapta a su vida en los Alpes, que le cambia todo y le cambia Ajá, la vida sí, sí. a su abuelo, que era muy gruñón, y ella con amor le fue cambiando el temperamento a su abuelo y lo volvió una persona cariñosa y buena, cuando él era una persona muy cerrada y con un carácter muy fuerte. Así es. Entonces, sí. vamos a ver qué estamos leyendo Yo estoy leyendo una novela de Julia Navarro que se llama De ninguna parte. Voy pues como por la mitad de la novela y está buenísima la novela, ya después la comentaré. Es una novela excelente. ¿Qué estás leyendo Melina? Estoy leyendo ahora mismo una novela de JJ Benítez. Ajá, ¿cuál? Se ¿Cuál? llama ¿Qué? Estoy bien. Ah, Estoy yo, la bien. Leí, yo la leí hace años sí. A mí me gusta JJ Benítez Fíjate, con los caballos Hubo hasta el caballo 8 Creo Que llegué Con los caballos de Troya Porque era como muy descriptivo Y muchas páginas Pero sí me gusta JJ Benítez Y él también maneja muy bien Los temas extraños, esotéricos Él maneja sí. muy bien la narrativa Sí y que, para ver aquí, el, ¿qué estás leyendo? Eh, yo estoy leyendo Tres Promesas. Bueno, ya la estoy terminando. Eh, Tres Promesas. Ajá. Ya la estoy terminando. Eh, es un libro hermosísimo. Es de un chico que llegó de Londres. Ya que tenía una beca. Estaba estudiando allá. Cuando llegó, encontró a Lily Ross. ¿Pero esa es la novela que tú estás haciendo? Otra. No, no, otra. Esa es la que estoy leyendo ahorita. ¿sí? ¿Y de dónde la lees? ¿De ahí de la aplicación? No, eh, tengo el libro ahorita. ¿sí? Ah, ya. En papel. Ah, ya, perfecto. Bueno, letra. Entonces... Ajá, dígame. Él tiene ganas de comunicar. Dígame. Esto... Por. Yo acabo de esto, ¿cómo se dice? terminar, esa es la lectura llamada de, de Isabela, la, la aventura de, de esto, del río, sí. la terminamos de leer. Ajá. Sí, yo, voy a intentar, yo voy a intentar buscar otra lectura y ver, después comentar. La comentas la, el próximo mes, porque todos los meses, ya bueno, cuando vengan las vacaciones tenemos que evaluar si nos conectamos o no ya lo evaluaremos, haremos una encuesta para ver si ustedes quieren comunicarse, ya vamos a, a despedirnos yo quiero que Melina invita de nuevo a las personas a leer tu libro porque este es un porque tú ves, aquí somos pocos pero en Facebook, en Twitter, en Siembra de Lectores, en, en Solo Siembra de Lectores hay más de cuatro verla entonces... Muchas gracias, muchas gracias eh, por esta invitación, la verdad estoy súper contenta de estar aquí y, la, y, y en verdad yo quisiera eh, recomendarles que leyeran el libro El Misterio de los Rachats, además de que sé que es algo que les va a gustar muchísimo por el tema fantástico, les va a despertar la imaginación, eh, tengo muchos personajes inventados en el libro, incluso un idioma que inventé también en... En el libro, pues, y, y se transportan a un lugar que la verdad es que despierta mucho la imaginación de todos. Y también, sobre todo, por el tema de los valores, los valores, la conservación del planeta, cuidar la, cuidar la naturaleza, y todo el tema que hay sobre el, los valores de amistad eh, y solidaridad que existen, que para mí son súper importantes. Vámonos. Entonces, yo lo quiero, que invito... Yo quiero, sí, invita... Y que está en Amazon en los dos formatos, papel y digital. Porque hay gente que sí. cree en papel, en los dos formatos lo pueden conseguir. Yo quiero recomendarle mi novela más reciente. La burbuja invisible. ¿Cómo vamos creando burbujas? Muchas veces por malas decisiones, ahora por la pandemia, pero yo la escribí mucho antes de la pandemia. Pero yo sí veía este problema, que en cualquier momento esta burbuja económica estallaba, también tenemos burbujas materiales, emocionales, y todo esto tensa nuestra mente como una red metálica, y está la relación de un niño de nueve años con su abuelito, nueve, diez años por ahí, un poquito más, con su abuelito, el abuelito era economista, y cómo el abuelito se sentaba en el suelo a jugar con él. Y cómo va enseñándole porque el niño tenía una inteligencia superior y estaba solito porque los compañeros lo aislaban porque era un niño superdotado. Entonces, ¿cómo la abuelita adoptiva logra a través de una obra del Quijote, un pasaje? que sus compañeros, integrarlo con sus compañeros. Es una novela hermosa que les va a encantar. Ya les digo, está en Gran Morrison y los que nos venden en el extranjero está en Amazon en formato digital y formato papel. Yo voy a ver aquí si está la profesora. Yo creo que la profesora ya se desconectó. Sí, entonces queremos decirles, ya tenemos el tiempo para editar el video que en las redes sociales va a estar el video editado compartan después el video editado pueden compartirlo en sus redes sociales con sus amigos para que vean la participación de ustedes y la promoción de los libros bueno, será hasta el próximo mes un abrazo a todos y hasta siempre